Hola, vamos a hablar de otro servicio de red, en este caso un servicio de acceso remoto. Como siempre vamos a tener nuestro equipo cliente o nuestros equipos clientes en la red y nuestro equipo servidor que es el proveedor del servicio, en este caso un servicio de acceso remoto. Como su propio nombre indica, este servicio lo que nos permite es acceder o administrar un equipo desde un un equipo en otra localidad, en otra ubicación remota, es decir, nosotros podríamos estar administrando un equipo que está en otra ciudad desde nuestro ordenador. Para ello necesitamos el que tengan el hardware y el software correspondiente, en el caso del cliente vamos a seguir teniendo dos equipos, ponemos dos pero podrían ser muchos más, dos equipos de escritorio y aquí nuestro servidor, la torre en el hardware. Bien, lo que nos va a permitir entonces este servicio es que desde cualquiera de estos equipos seamos capaces de administrar el servidor como si estuviéramos conectados directamente al servidor. Este servidor podría estar en otra localidad distinta o en otra habitación distinta si estamos hablando de una red más pequeña y accedemos, lo administraremos remotamente desde los clientes. Para ello siempre va a ser el cliente el que establezca la conexión con el servidor y es el servidor el que después le, le contesta. A nivel de software, como siempre vamos a tener sistema operativo en cada uno de los equipos, vamos a seguir con un eh, sistema operativo Linux, un Ubuntu en el servidor, y en los clientes vamos a tener por un lado un equipo con Windows, y otro con otra distribución de Linux que se llama Arch Linux. Bien, hasta aquí lo de siempre, ahora las diferencias son las aplicaciones que corren tanto en el que se ejecutan tanto en el servidor como en los clientes. En nuestro servidor de acceso remoto, nuestra aplicación, hay, hay distintos tipos de aplicaciones, SSH es una de ellas, ya veremos lo que son las siglas, anteriormente se utilizaban otros uh, programas de conexión remota como Telnet o r -logging. SSH es el que se ha impuesto porque utiliza un protocolo de comunicaciones seguro, es decir, y que permite que, las, que la conexión, que los datos que viajan a través de esa conexión vayan cifrados, no se puedan desencriptar. Bueno, pues en el servidor tendremos nuestra aplicación o nuestro servidor de SSH y en el, los clientes tendremos nuestros clientes. En el caso de Windows vamos a tener una aplicación cliente que se llama PuTTY y en el caso del Arch Linux vamos a utilizar, por qué no, otra vez un, un cliente a través de línea de comandos. El servidor va a tener una aplicación especial de servidor que se llama OpenSSH. ¿vale? Se llama Open porque es open source. Y el protocolo de comunicaciones, que son las normas de comunicación gracias al cual se entienden el cliente y el servidor, se va a llamar SSH. Ahora veremos un ejemplo práctico cómo trabajar con ello.